So people wants to know how big is Momo and uh, I have a pen right here. Well, not anymore. No, Momo has the pen. Um, I don't know how to measure him because he doesn't let me, you know, but you can see that he's about the size of this pen. Okay. Of course, not counting the tail. Um, Momo, hello, precious, hello, beautiful. Huh? Let me see, let me see your beautiful face. Let me see, let me see. Oh my God, so adorable. Hmm? Are you adorable, Momo? Are you adorable? Of course you are, right? Ay, qué bello. Sí, él está precioso. Es un marmoset monkey. Los marmoset monkeys son muy chiquititos. Y son adorables. Ahorita él ya cenó. Y en un ratito se va a ir a dormir. Right? Right, mama? él ya se está durmiendo. Pero al ratito se va a ir a su cuarto a dormir. ¿Verdad, mi amor? Bueno, despídete, momo. Sí, bye. Un ruido y ellos son súper alertas. Inmediatamente empiezan a se desesperan, no saben qué está pasando y ese era Gigi que estaba brincando por todos lados verdad mi amor a ver esa carita tan bella a ver esa carita tan bella mi amor tiene sueño a ver ya a dormir, ok vámonos vámonos a dormir